No eso de baby lo entiendo. Oh, baby. Eh, te he dicho que lo entiendo. Cool like ice, hot like fire. Cool like ice, hot like fire. Entiendo algo de fuego. Qué difícil es no entender. Qué problema es no hablar otro idioma. Cuántas veces pienso que debo aprender otro idioma para entenderme. Veremos a ver cómo acaba el tema. Estoy estudiando inglés. Para llevar bien la cena Veremos a ver cómo eh, terminan las cosas Sin el inglés, algunas veces No son hermosas eh. En esta ocasión Necesito hablarlo. ¿no? Quiero hablar con ella y entenderme Porque ella me gusta Yo creo que lo que tengo que hacer es hincar los codos y aprender otro idioma, por ejemplo ahora el inglés. Si fuera francés no tendría problemas, si fuera italiano no tendría problemas. También me entretengo diablo, más bien mal el portugués, pero me puedo entender lo que voy a hacer es hincar los coros estudiar en serio este idioma que es tan importante como el mío en el mundo que es necesario para entenderte con otras personas voy a estudiar inglés a fondo Voy a aprender ese idioma a fondo, Me parece una tontería, pero hoy sin idiomas no se puede andar en la vida.